Hola, me llamo Daniela, tengo ocho años, estudio en el Colegio Peña de Francia en Mos. Estoy en segundo de primaria. Hay un virus mortal por ahí, eh, en la calle y en esos sitios, fuera de casa que no podemos salir, estamos en cuarentena y me pone más triste aún eso. Porque yo quiero salir, quiero ver a mis amigos, quiero al parque, quiero al bosque, quiero al campo. No me refiero al supermercado, por cierto. Quiero... Quiero correr. Quiero correr fuera. Quiero saltar. Quiero hacer muchas cosas. Pues que es un virus mortal que que se pega a las personas y la gente está muy loca, no parece comprar papel higiénico. De Wuhan, de China, una ciudad de China. Eh, dándose besos, la mano, abrazos, eh, lavando si no te lavas las manos se contagia y todo eso y no se puede dejar porque tales eh, hay, son donde hay más casos y eso pues que, que lo he visto en la tele pues que iba que hay un virus mortal y que y que mucha gente moría por ese virus y que se cancelaban las clases Primero vi que se cancelaban las clases en Italia, luego en Madrid y ahí. Y luego el siguiente día vi en Galicia, que se cerraron como cinco colegios. Y luego ya se cerraron los dos de Mos. así que el mío también. Un mes. Bueno, me habían dicho dos semanas, pero se alargó y ahora hay un mes. Estoy muy triste, la verdad, porque me encanta el colegio. Pues me divierto jugando con mis amigos en el recreo y cosas así. También dibujo, también hago fichas. Mi profesor es muy amable y me dio mucho y todo eso. Mis amigos. Hombre, no tanto a mis amigos, pero bastante la he hecho de menos, pero a mis amigos más. Sí. Lo que más extraño es ir por ahí, ir a la calle, ir a la calle, eh, salir de casa. Y a mi mamá, y a mis abuelos, porque tengo dos de cada. He hecho más de menos a mi abuelo, que se llama Antonio. Mi madre, ¿por qué mi madre? Porque mis padres se separaron cuando yo tenía uno o dos años, no estoy muy seguro. Pero, pero como estamos en cuarentena, me tocó estar con papá un mes. ¡Un mes! Levanto por la mañana, desayuno, hago un... Hago los deberes y luego a veces me pongo a jugar un poco a la play o a la tablet o ver la tele o jugar con mi perro o muchas cosas la verdad. Aprendí a escribir mejor, a coger bien el lápiz, estoy aprendiendo a hacer la cama, pues eso y también... Y también antes no jugaba un juego de la Play, pero que ahora juego muchísimo. Que se llama Crash Bandicoot. Juego más con mi perrito. O cuchita. También dibujo más. Y también hice un puro de zanahoria. Quiero, quiero tomar falsas para este vídeo. darle un abrazo a mi, a mi madre y a mis abuelos quiero ir al bosque a pasear un rato quiero pasear a mi perro quiero hacer muchas cosas muchas muchísimas cosas y sí. el gobierno eh... Yo si sí fuera el gobierno haría un sanfermín de toros para que salieran a la calle. Que saltaría a toros, haría un sanfermín para que la gente saliera de casa, que pueden coger el virus y cuando ya se le haya creado la cura y todo eso, volvería a coger a los toros. Que, que se queden en casa, que hagan... que hagan caso a los hashtags y cosas que salen en las en la esquina de los programas de televisión que siempre pone algo de yo me quedo en casa o quédate en casa o algo así. Siempre. Uf, y eso. Y también me arrepiento, me arrepiento bastante, de yo, del yo cuando no había cuarentena aún. De, que yo que salía de que no salía de casa nunca. El virus es el malo y todo el ser humano, todos los humanos del universo y del mundo, son los héroes. Bueno, los niños son los más héroes, los otros son los que salen de casa. Policía, más o menos. Porque, por ejemplo, a mi papá, que hubiese salido a bajar a su perro, la policía la regañó por nada, por nada. Porque él lo que hacía era bajar el perro. Pero la policía creyó que lo que que lo que pasaba era que era uno de los que iba a aprove eh, hacían excusa de que iban a bajar al perro, pero en realidad quedaban con sus amigos. Y le echó una buena regallina. El personal sanitario y todo lo que tenga que ver con, con eso, con, en plan, con los hospitales y, y todo eso, son... Los segundos más héroes, los segundos. los segundos, porque van al trabajo. Los segundos más héroes, porque los primeros son los niños, y los perros, y los animales, y las mascotas. Porque son los que no salen de casa, lo único que salen es para aplaudir. A las 8 de la tarde se ponen a aplaudir por, los, por la gente que va a trabajar y todo eso. Y aplaudía, aplaudía porque ahora ya me aburre, y aplaudir todos los días, y a veces ponen música, y no puedo oír la televisión, y eso me pone triste. Sí, es demasiado cansado. Los que trabajan para detener este virus, que sigan así. Y los que no están infectados, no trabajan, no tienen trabajo. O que no, o que no, o que se cerraron los trabajos ya para, para algunos. Que se queden en casa. Todos. En casa. Mucha fuerza a los que trabajan. Hasta luego, Margarita. Yo lo tengo en casa.